El tema de hoy es tips para poner punto final a las situaciones. No es nada fácil, ¿verdad? Como decir, ya no pienso en esto, ya no voy a hacer así, ya no voy a, a ¿verdad?, extenderme tanto, pero bueno, eh, podemos ir haciendo intentos y esperamos que con los, las estrategias que vamos a compartir hoy, explorando a ver que, de qué se trata, pues me sirva un poquito para iniciar, ¿verdad?, con eso Siempre tenemos muchas cosas que decimos, que okay, ya no más, ya no voy a pensar en esto, pero le damos vuelta y vuelta. Y tiene que ver con, bueno, con los pensamientos, ¿verdad? Realmente produce tantos pensamientos. Pero antes de empezar, vamos a, a meditar un ratito para ubicarnos, ¿verdad? En el tema, para un poquito eh, soltar es la idea. Entonces los invito a sentarse rectitos a relajarse un poquito. Y vamos a hacer, los invito a hacer un escaneo del cuerpo. Entonces vamos a ir de la cabeza a los pies. Conforme yo les voy mencionando partes del cuerpo, lo que vamos a tratar de hacer es focalizar si en esta parte hay algún tipo de tensión. entonces con una respiración profunda, pausada, focalizo ese punto, le mando mi energía positiva y suelto. Entonces, vamos a empezar por la cara, los músculos de la cara, la frente. el entrecejo los párpados las mejillas la nariz el mentón y con una respiración profunda pausada natural Inhalo y al exhalar, focalizo si algún punto de la cara está en tensión y suelto. Ahora Continúo con el cuello, la nuca, los hombros, la espalda. Inspiro, suave, profundo, y llevo mi energía de exhalar. A esa parte del cuerpo que quizá está tensa y queramos soltar esa tensión. Continúo con los brazos. Las manos, el pecho, y lentamente, inspiro y suelto. También vamos a hacer el ejercicio de soltar todo lo externo. Toda la bulla externa. Aquello que probablemente me sucedió hoy, que no me produjo paz, eso lo voy a soltar. Para ir poco a poco más a nuestro interior, a nuestra esencia, al alma. continúo mi viaje mi escaneo por mi cuerpo mandando esa energía positiva a los músculos tendones los órganos internos mandándole deseos de salud de paz Poco a poco, la respiración se va haciendo más profunda, natural, pausada. Continúo con la cintura, cadera, piernas y pies. Cualquier tensión que sienta en alguna parte de mi cuerpo. Al exhalar, le mando esa energía positiva, los de buenos deseos y suelto. Inspiro y expiro. Ahora, los voy a invitar a imaginarse un árbol. Y la parte más pequeña del árbol, la semilla. Como toda semilla, la esencia se va expandiendo con ayuda del sol, del aire del amor, del agua. Visualizo ese árbol, mi árbol, y vuelvo al entrecejo, al punto, al alma. Imagino que ese punto es la semilla, mi semilla. Y puedo ver, puedo imaginarme que hay ahí mi esencia, mis virtudes. Y puedo imaginar que al expandirse esa semilla, se expanden pensamientos positivos que me nutran. No en extras, innecesarios. Me imagino el árbol partiendo de la semilla, su crecimiento, el tronco, los tallos, las hojitas, piernas muy tiernas al inicio, las ramitas, y cómo ese árbol se va fortaleciendo cada vez se va expandiendo. Los frutos, las flores. Y no olvido la esencia, la semilla. Con esa imagen... Voy volviendo acá a sentir mi cuerpo al cual le mandé lo mejor de mis deseos. No abandono la imagen del árbol, la semilla, la esencia, la semilla que soy. Y con una respiración profunda. vuelvo al aquí y a la hora Bueno la meditación nos da el pase para el tema entonces recordemos que es tips para poner punto final a las situaciones Entonces vamos a pasar la termina muy bien. Esta imagen nos da una esperanza, ¿verdad? Y bueno, qué bueno estar como esa imagen, ¿verdad? Así como lo logré. <ríe> Tips para poner punto final a las situaciones. Muy bien, hablamos, ¿verdad? Bueno, imaginamos ese árbol, ¿verdad? Y e hice alusión de cuál es la parte más pequeña del árbol, que es la semilla, ¿verdad? La semilla representa entonces lo esencial. Y cuando la semilla empieza a vivir su proceso natural, se va expandiendo, ¿verdad? En las gamitas, en los tallitos y todo eso que mencioné. Pero, ¿qué tipo de expansión eh, tenemos nosotros? ¿verdad? Tenemos que eh, irlo viendo y observando en nosotros, ¿verdad? Todos este, recuerdan que sembramos un, un frijolito en algodón en algún momento en la escuela, ¿verdad? y vimos su crecimiento, lo seguimos, ¿verdad? Si lo trasplantamos, probablemente hasta los frijoles vimos, pero generalmente se quedaba ahí, ¿verdad? Ya se moría en el placito de Herber. Pero entonces la semilla, ¿verdad? El proceso natural es ese, ¿verdad? Acá vamos a hacer una relación, bueno, el árbol tiene un significado, ¿verdad? El árbol de la humanidad, eh, toda la expansión de las religiones, pero cuando estaba preparando la charla, también lo relacionan así, que las semillas son nuestros pensamientos, lo esencial, y el tronco, el fruto, las flores, las ramitas, es la expansión que vamos creando. ¿verdad? Entonces, ¿qué es eso de la expansión? Eh, muchas veces vemos mucho hacia afuera, ¿verdad? Y se nos olvida ir a la esencia. Por eso en la meditación, Dios los invité, ¿verdad? Como a siempre focalizarse en esa semilla, en la esencia en un alma, y no tanto en lo de afuera. Entonces, lo que tenemos un poco que, que analizar es hacia dónde vamos con la expansión, si nos expandemos mucho o si volvemos siempre a, a la parte de la esencia, ¿verdad? Es, en semanas pasadas se dio las charlas de los tipos de pensamientos, ¿verdad? No voy a ahondar en eso porque bien que que se dio la charla y fue demasiado hermosa, ¿verdad? Varias, una secuencia de charlas, pero sí es necesario volver a eso, ¿verdad? A los pensamientos que uno va creando a través de la expresión de nuestras palabras, de nuestras acciones, de nuestros pensamientos. Eh, eso es parte de lo que necesitamos vivir para crecer, para aprender, ¿verdad? El tipo de pensamientos que tenemos. Pero no solo es eso. A veces hay cosas que creamos que podemos llamar innecesarias, que podemos llamar extras, ¿verdad? Estas, esas extras innecesarias, ¿qué es lo que se convierte en, en necesario? Por ejemplo, hay en, en, en el dibujito, bueno, tres carteras, es innecesario, ¿verdad? Cargar con tres carteras o comprarse muchas cosas, pues, llevándolo, digamos, a, a lo material, muchas veces no necesitamos tanto de lo que tenemos, ¿verdad? Y, y, y volviendo a lo espiritual. Es eso, son las sextas, esos pensamientos que, que no nos nutren, entonces que los llamamos sextas, que son innecesarios. Entonces, podemos un poquito, ¿verdad?, como pensar en este momento, ahora, hoy, digamos, qué aspectos de la vida de nosotros, ¿verdad?, en general, u hoy mismo, ¿verdad?, porque ustedes saben que eh, tenemos cualquier cantidad de el número de pensamientos diarios, eh, cuáles son los aspectos de tu vida donde hay esas extras, ¿verdad? Y cómo hacer para tratar de irlos eliminando y siempre pensar en esa esencia que somos, ¿verdad? Donde, donde hay algo que se ha creado que en este momento se está volviendo una carga. Porque, bueno, precisamente esas extras lo que hacen es que uno se confunda mucho y uno crea muchos signos de interrogación y de exclamación, ¿verdad? Entonces, el por qué, el qué, el para qué. Entonces, cuando uno permite que la mente se dispare en extras, lo que hace es confundirnos y hacernos muchas preguntas. Cuando los árboles crecen, pero no se les cuida, o una, una planta, ¿qué es lo que pasa? Que se van como hacia el piso, hacia abajo, ¿verdad? Y el peso es muy grande, ¿verdad? Se van cayendo hacia abajo. Entonces, lo que hay que hacer, precisamente, es que pensar en eso, en que las sextas son algo innecesario, algo que no es esencial, y que sin embargo está ahí y, y tenemos que liberarnos de, de eso, ¿verdad? Lo que hay que cambiar, entonces, es la calidad de las semillas, la calidad de los pensamientos, ¿De acuerdo? Sí. Entonces, como les decía, cuando hay muchas extras, nuestra mente empieza a tener muchísimas preguntas. Y hay que revisar si nuestra mente se atrapa en muchas preguntas, conclusiones, o en dudar de sí misma, en dudar de su capacidad. ¿Verdad? Vamos a ver, aquí yo tenía otras cosas. Entonces, trasladándonos a eso, tenemos pensamientos que crean una expansión a través de la extensión de, la extensión de nuestras palabras, nuestras acciones, y eso a veces pues, nos hace que, como les digo, que nos, que nos confundamos, ¿verdad? Y que no volvamos a, a pensar en el senso. Entonces, después de revisar... Identificar las cargas de mi vida, lo importante es pensar cómo yo puedo eso, pasarlo a positivo, cómo yo puedo dejar eso atrás, ¿verdad? Entonces hay algunas cosas que vamos a hablar, como por ejemplo, el empaquetar, que es uno de los poderes que en el curso acá de Radio Yoga vemos y estudiamos, el desapego, el soltar, esos son un poco los tips que, que podemos compartir hoy pero vamos a hablar de qué es eso, qué es soltar, qué es desapegarse, qué es empaquetar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, este, a eso vamos. Entonces, quería hacerles tres preguntitas a ustedes tres, bueno, TV, eh, para revisarnos un poquito, para autoobservarnos, revisarnos y ver a dónde está esa parte que podríamos trabajar y podríamos inclusive... Eliminar y ponerle punto final. ¿Cómo puedo alivianar la carga del innecesario vida? Piensen así, por un instante ustedes, ¿verdad? Si identifican, si pueden identificar alguna carga, que inclusive hayan ido arrastrando, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa muchas veces. ¿Y cómo este, puedo alivianar esa carga? Piensen así unos instantes en algo que ustedes puedan identificar. Y sin tal vez decirnos, ¿verdad? No compartir cuál es la carga, tal vez podrían compartir cómo podrían aliviarla, cómo, qué de qué, qué tipo podrían utilizar. Pensando en esa carga específica. No nos viene nada por ahora. <ríe> Ajá. Es curioso, cuando uno empieza en este camino, eh, una de las primeras cosas que le sucede a uno como en automático es eso. Yo era una compradora casi compulsiva, y de repente, ya no. Pero vino así como magia. De hecho, en una charla este, escuché... Bueno, cuando vaya a comprar algo, qué sé yo, se antoja de algo, piense, ¿lo deseo o lo necesito? Y entonces muchas cosas de no, no lo necesito, del todo. Entonces, sí, exacto, lo deseo, no lo necesito. Ahora, si es necesidad, pues obviamente sí. Pero una de las cosas que uno de verdad piensa es eso, ¿verdad? Como vos decís, decir, no, no es tan necesario tanta cosa. Tener 20 pares de zapatos y tantas carteras o lo que sea, ¿verdad? Es impresionante que, que uno llegue como, como a eso y de verdad que llega muy naturalmente porque uno siente que no es necesario, ¿verdad? Ok, la otra pregunta, ¿cómo puedo transformar la carga extra? La duda, ¿cómo la puedo transformar entonces? Bueno, en, en el caso, ¿verdad? Que comentaste, ven, no comprando tanto, porque no es tan necesario. Y en lo que ustedes pensaron, no sé si quieran compartir sin, sin compartir la carga, ¿verdad? Lo que están pensando, ¿cómo podría transformar esa carga X? Claro, ese es un proceso súper importante. Primero, identificar. Muchas gracias por pues, lo que comentó. Identificar que eso es una carga, porque uno dice: No, jamás, para mí eso no es una carga. Pero de repente sí, ¿verdad? Entonces, es un proceso, claro, identificar, aceptar y ver cómo, cómo voy a ir transformando. ¿Verdad? Muchas gracias. Eh, es importante dejar que surja la sabiduría innata en mí porque la sabiduría es una de las virtudes que el alma tiene junto con otras cuatro y ahí se disparan otras más, ¿verdad? y, y la sabiduría me hace discernir, ser, ser lógica y discernir y, y poder eh, poder verdad escoger lo mejor entonces junto con la sabiduría está la paz eh, el amor, la alegría, ¿verdad? El alma tiene ya esas virtudes ya en sí. Siempre hemos dicho por acá, ¿verdad? Que, que no, no es necesario buscarla para afuera. Bueno, me voy una semana a la playa y, y vengo más cargada de lo que fui, porque gasté mucho. <risa> Digo, eso pasa, ¿verdad? Porque buscamos eso afuera y, y eso no está afuera, está en, en uno, ¿verdad? Entonces, dejar que surja esa sabiduría que yo tengo natural y eso me va a ayudar muchísimo. A discernir, a tomar decisiones. La tercera pregunta era, ¿qué semillas necesito mantener dentro de mí entonces? Que casi que ahorita te las mencioné, ¿verdad? Que es esa la esencia del, del alma, lo que soy. Entonces eso es lo que yo necesito mantener ahí y estar clara de que ahí están. Y que yo puedo emergerlas en el momento en que yo, yo pueda, yo, yo quiera, ¿verdad? Y lo necesito Igual que los poderes, ¿verdad? Digamos, yo puedo emerger y, y empaquetar, que es como cuando uno se va de viaje, ¿verdad? Que uno se, se sube en la valija para ver si acaso puede meter todo lo que, lo que lleva, ¿verdad? Y ya lo empaqueto, ¿verdad? Lo empaqueto. Entonces, es un poder este, guardar, empaquetar y, y olvidar esas cosas, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a pasar a la otra. Ah, bueno, antes de pasar a esta, a esta otra diapositiva, yo quería compartirles algo que viví ahora en el viaje de la India, ¿verdad? Y que, bueno, uno siempre va como con un propósito, con un objetivo. Y como decimos acá, me salió el tiro por la culata, es decir, fue otra cosa. La experiencia me llevó a otra cosa. Y yo quiero invitarlos a hacer el ejercicio porque... Bueno, yo he tenido una tos crónica hace como siete años y ahora me quiso dar, ¿verdad? Y está muy relacionada, creo, con lo emocional, definitivamente, y ahora sí ya lo creo totalmente. Porque eh, un doctor muy joven del, del Hospital Global de, de Kumaris allá, en Montagu, dio una charla súper interesante de que hiciéramos, eh, cuando meditábamos, en el caso nuestro, pues en la madrugadita, a las cuatro de la mañana, ¿verdad? o bien ustedes pueden hacerlo en el momento en que deseen hacerlo y puedan hacerlo, que hiciéramos una retrospectiva de nuestra vida. Desde lo más que me recuerde yo de mi infancia. Yo me recuerdo en kinder, digamos. Y hice un esfuerzo, ¿verdad? Porque según yo lo iba a hacer rapidísimo y me llevó una semana entera. Porque al principio fui como muy impulsiva. Yo era así, ¿cómo no? Estoy esto, esto, esto, la adolescencia. Y no, no se trataba de eso. Se trataba, él decía hasta volver a recordar la casa donde usted vivía, ¿verdad?, en infancia, hasta cómo olía, los colores que tenía, eh, las personas con las cuales usted vivía, con las que se llevaba mejor, con las que no tanto, y ¡ting! ahí saltaba la vieja. De repente, se acuerda uno de una vivencia que tenía guardada en el subconsciente, que obviamente no recordabas normalmente, y entonces ahí te detenés, y empezás a, a, a mandar la energía positiva a esa situación que tal vez no estaba resuelta, tal vez sí, tal vez no, ¿verdad? Y perdonarte, perdonar y poner punto final. Y decir, ok, hasta aquí ya, ya soy una mujer de tal edad y avancé, superé eso, porque todos podemos superar todo, ¿verdad? Todo lo que se nos presente en la vida lo podemos superar, a veces creemos que no pero somos los fuertes, no necesariamente fuertes para eso, espiritualmente. Pero entonces así, uno le da, ¿verdad?, Toda la, todo el viaje, el doctor decía, al principio va a ser una película de terror, después va a ser de miedo, después de susto y después de una comedia. Una tragicomedia y después de una comedia. Porque claro, uno va viendo esa, eh, esa retrocepción de tu vida y... Y a veces, de hey, no, como que algunas cosas como que no quería recordar, se avivaron. Y en mi caso, de verdad, eh, yo le comentaba a Marianne, hasta lloré. Sobre todo, bueno, cuando mi papá dejó el cuerpo, que fue muy rudo para mí, lloré como si se me hubiera ido ese mismo ¿Verdad? Y yo se lo puse a Dios, yo, bueno, el primer viaje a, allá a la India, yo se lo ofrecí, que, que no, no podía vivir, seguir sintiendo eso, porque mi relación con él era hermosa. Pero yo no estaba en como todavía no lo entendía. Y ahora lo, lo, lo entiendo muy bien, ¿verdad? Pero entonces es muy interesante, porque en algún punto de ese viaje que yo hice, de adolescente, eh, de adulta, joven, hasta llegar al punto en que estoy, se me quitó la tos. No sé qué fue lo que yo perdoné ahí, activé, no sé, pero... Bueno, por ahí anda a veces, ¿verdad? Pero es que yo tosía constantemente constantemente, hasta lloraba y todo, y es, es, es muy interesante, ¿verdad? Entonces él decía que definitivamente, y esto no es nuevo para la ciencia, el ser humano, bueno, lo llegó a creer como después, pero todo está relacionado con emociones mal manejadas o no resueltas, hasta un cáncer, hasta enfermedades crónicas, todo lo que, lo que vos puedas imaginar. Y habló específicamente de casos de que superaron la condición como de una muchacha que no podía mover su brazo y haciendo este ejercicio eh, tenía una mala relación con su madrastra, pero de años, ¿verdad? Una muchacha que pequeñita tenía esa mala relación y ella, como que, tenía ganas de pegarle, ¿verdad? No lo hacía. Entonces, cuando ella se da cuenta de eso, de ahí suelta y empieza a mover la mano. Y así como un montón de casos más que él comentó que uno dice: ¡Wow! Sí, definitivamente. Entonces, me traje ese ejercicio y quería compartírselos porque eso es poner un punto final, ¿verdad? Las emociones mal manejadas, pero como les digo, muchas veces inconscientes, es decir, porque están en el subconsciente, no, no, no, no saber, ¿verdad? Entonces, eh, la charla se llamaba el poder de el sanando el corazón. Entonces, no solo sanas la parte, digamos, de tu cuerpo, la física como como dice en la meditación, ¿verdad?, mandarle esas vibras positivas, esa energía a tu cuerpo, a tus órganos, y, y de repente pueden sanar muchas cosas, no sé, colitis, gastritis, crónica, hay mucho, muchas cosas que uno vive ahora y que el mundo está viviendo de, de ese tipo de condiciones de enfermedad, ¿verdad? Como les digo, hasta un cáncer y eso, entonces, pues les invito tal vez a hacer ese ejercicio porque de repente por ahí sanan algo que... Que están tratando, y, y, o una carguita que tienen siempre y que no saben por dónde entrarle, ¿verdad? Fue muy, muy interesante. Y hay un festival muy lindo, una fiesta en India que hace poco pasó, que tiene que ver con esto también, que se llama Holi, que se llenan de colores. Y el significado es como dejar atrás todo lo que no me nutre, ¿verdad? Llenar de color mi vida. Y empezar de nuevo, borró mi cuenta nueva. Como los propósitos de Año Nuevo que hacemos, ¿verdad? Bueno, el lunes empiezo mi dieta <ríe> No, propósitos más importantes, más eh, espirituales, ¿verdad? Pero uno siempre se fija metas, ¿verdad? Ok, al Año Nuevo, el propósito de Año Nuevo, es un poco esa fiesta, ¿verdad? Entonces, llenar de color tu vida, eh, saber que sos un ser especial, espiritual, un alma maravillosa... Eh, y volver a eso, ¿verdad? Volver como a esa esencia, siempre andar, como decir, en, en, modo, en modo alma. Bueno, acá hablamos de la conciencia de alma, la conciencia de cuerpo, entonces mientras más conciencia de alma vas teniendo, eh, mientras más veas a los demás como hermanos, no como el cuerpo que tienen ahora, que les, nos sirve muchísimo para hacer todo lo que hacemos, eh, la conciencia de alma nos lleva a eso, ¿verdad? A una dimensión diferente. Entonces el Holly viene siendo un poquito eso, ¿verdad? También. Y en todas las religiones existe una fiesta así como de, ¿verdad? Entonces, bueno, continuando. Eh, traer a mi conciencia la imagen de punto de luz, ¿verdad? Que soy como una semilla de luz que ahora empieza a brillar en mi frente, en mi interior. Y representa el lugar de descanso de mi mundo interior. Entonces, siempre andar con esa conciencia de punto de luz de alma. Y así relacionarme con los demás. Es muy importante, entonces, saber quién soy. Identificarme con el ser, mis emociones constantemente. Y pensamientos con una energía de calidad. Meditar con el ser. Y obviamente, eh, emerger esa energía. Nutriendo el alma, pero directamente también en conexión al sol, al sol del conocimiento, al ser supremo, como, como lo llamemos, ¿verdad? Pero entonces es esa conexión que, bueno, en la meditación es eso lo que tratamos de hacer. A veces eh, tomamos un tema específico, ¿verdad? Y lo desarrollamos en la meditación, una imagen, pero es parte, las imágenes son parte de eso, pero no es todo, es nada más parte. Y luego, pues, la conexión directa con el Ser Supremo. Eso es lo, lo ideal. Entonces, percibir esa presencia en uno del sol espiritual me lleva hacia arriba, expandiendo mejor de mí eh, ese árbol, ¿verdad? Y que esa expansión no sea una expansión hacia, hacia lo externo, a la bulla a los problemas, a las situaciones. Eh, ir sanando, ¿verdad? Todo eso que, que tal vez nos está afectando y así hacer que surja un nuevo árbol dentro de mí, desde esa belleza de mi interior, ¿verdad? Que es brillante, saludable y que crece con precisión. Esa es la idea, ¿verdad? Que ese árbol sea así. El sol espiritual, la fuente de luz, ¿verdad? llena de mucho poder, de mucha energía y, y renueva mi esperanza. Entonces, esa imagen causa así con mucha paz, ¿verdad? Allá fuimos a una montaña que se llama, bueno, no se llama así, le decimos Babas Rock, digamos, la montaña de, de Dios. Y es como, la primera vez que yo la vi como el gran cañón, ¿verdad? Es tan alto, tan alto, tan alto y que se ve así que no tiene fin la, la, el paisaje y todos nosotros ahí en el atardecer meditando, se imaginan la belleza. Esta vez subimos, bueno, éramos 500, 450 en un retiro y subimos, no sé, éramos como 100, tal vez los que subimos. Una peregrinación hermosa, ¿verdad? La montaña y, y el atardecer. Y, y, y lo que se busca es eso, ¿verdad? Esa conexión con esa fuente de luz, ¿verdad? Entonces. Ahora sí, vamos a ver cuáles son los, los tips, ¿verdad? Dentro de los tips está el desapegarme, ¿verdad? Y generalmente uno piensa que el desapegarme eh, tiene que ver con la indiferencia, con el desamor y todo lo contrario, ¿verdad? El ser observador desapegado de, de la vida, de las situaciones, de lo que pasa. A mí siempre me llamó la atención cuando conocí Graham Kumaris, eh, esa imagen de, de la obra de teatro, donde el sol del conocimiento, ¿verdad? Esa luz, ese ser supremo, es el director. Nosotros somos los protagonistas de nuestro guión, ¿verdad? Y el guión depende de nosotros total y absolutamente. No podemos decir ni culpar a nadie de lo que me pasa, de que eh, tal persona me detona y me enoja de no, soy yo, yo, yo con yo, ¿verdad? Entonces somos los protagonistas de este guión, las escenas están, van y vienen, no van a cambiar, y bueno, lamentablemente cada vez están peor las escenas, pero eh, la conciencia con la cual nosotros vivimos esas escenas, eh, donde no tenemos que permitir ni dar sufrimiento, ni tomar sufrimiento, ¿verdad? De nadie, de las situaciones, y, y soltar, desapegarme, entonces es como ver también los toros en la barrera, aunque no me gusta esa, <ríe> esa imagen, la verdad, eh, mejor el teatro, el teatro donde está observando ahí la película, ¿verdad?, podés analizar, podés reírte, podés no reírte, pero sos un observador, y recuerdo yo, ¿verdad?, que en algún momento acá lo he comentado, yo tengo dos hijas, ya están grandes, mis hijas, bien grandes, pero siempre eran como el agua y el aceite, ¿verdad? Entonces ellas tendían um, a contarme sus cosas, pero a tirar como basura, ¿verdad? Yo me sentía como un bote de basura. Entonces, que vea qué tal cosa y qué tal orza háblele. Y la orza que vea qué tal cosa. Entonces cuando yo entendí que yo tenía que desapegarme, porque las madres tendemos a tratar de solucionar la vida de los hijos, ¿verdad? no. Yo entendí, cuando entendí eso, yo dije, wow, me voy a separar, ¿verdad? Hasta me reclamó una, ¿qué? Ya no va a opinar, ya no se va a meter. No. ¿Y qué pasó? Y ellas lo reconocen ahora. Cuando yo hice esto y observé las escenas y ya no me sentí el bote de basura, sino ahí hey, me, me están tirando todo eso, ¿puedo hablarle? No, jamás. Bueno, ok, resuelto. Estaban de colegio todavía, ¿verdad? Y ahora están más grandes. Ellas reconocen que que ahí ellas pudieron resolver. No es que se sean perfecto ahora. se quieren mucho. Son muy diferentes, ¿verdad? Como todos. Tenemos rasgos de personalidad muy diferentes. Pero cuando yo me separé de esa escena de conflicto, ellas pudieron fluir. Es decir, ¿qué pasaba? Yo las tenía amarradas, más bien. Y no logré había nada <ríe> Fue un desgaste para mí, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es desapegarse. Si, si tomo conciencia de que puedo ser capaz de poner punto final a, a lo que sea, ¿verdad? Desapegadamente. A veces, bueno, a veces es necesario alejarse un poco de ciertas situaciones o ciertas personas, pero brindándoles siempre y mandándoles esa energía linda, esos buenos deseos, porque hasta se dice, ¿verdad? Y nos invita el ser supremo a, si nos están difamando, igual mandar buenos deseos. Cuesta. Porque el ego no nos deja, ¿verdad? Nos, nos pone, no como, ¿verdad? Pero hasta eso, ¿verdad? Tener misericordia por las otras almas y por las otras personas. Entonces, eso es desapegar, ¿verdad? Y, el, y más bien, al desapegarme, yo puedo ver y querer y amar más con ese amor puro. Ayer mi hija cumplió años, hoy está cumpliendo años aquí de lluvia. <ríe> y, y yo lo que pensé fue, wow, ese fue... Ha sido mi primer amor puro, un hijo. Es, es algo impresionante lo que uno siente cuando uno tiene un hijo, ¿verdad? Claro, después, las expectativas, lo que yo espero del hijo, eso es lo que empieza a contaminar un poco esa, esa, esa visión, porque uno siente que el amor tiene, como les digo, que resolver todo, facilitar muchas cosas, eh, en detrimento incluso de, de ellos, pero por complacer, y no es así, ¿verdad? Entonces, pero sí es tan bonito, verdad, eh, la pureza también y pensar en eso. Entonces, bueno, otra cosa dentro de los tips que yo les puedo compartir y que estuve ahí leyendo, investigando, es soltar los apegos, entonces, ¿verdad? Porque si yo me desapego, estoy soltando esas ataduras que a veces eh, yo siento como que una imagen como de marioneta con los hilos, ¿verdad? Me ato aquí, me ato allá, me mueven aquí y no soy libre, entonces soltar las ataduras que me están apegando a, a las situaciones, a las personas es muy importante por años, ¿verdad? Como esa imagen suelto. Sin romper necesariamente, necesariamente las relaciones, sino que las voy a transformar. Eso es lo más sano, transformar. Y recuerdo yo este las experiencias, ¿verdad? Una de que tiene, yo tenía una jefe un poquito intensa. Y siempre andaba de mal humor, ¿verdad? Y, y a nadie le caía bien porque sí trataba bastante mal a las personas, a sus compañeros. Entonces yo dije, ok, me llamó un día, vení para acá inmediatamente, no sé qué. Ok, también Y yo me propuse, dije, ok, voy a ir pensando en, en que, bueno, tiene sus rollos, pero eso no me va a afectar. Le voy a mandar mis buenos deseos siempre, ¿verdad? Entonces ella me decía tal cosa y tal otra. Entonces yo le decía, sí, decime qué, te qué se te ofrece, cómo estás, ¿verdad? Ay, bueno, bien, pero mira, tal cosa. Yo empecé a tratarlo así como, como si no fuera conmigo. Me pude decir cualquier cosa que yo decía, ok, tranquila, sí, lo vamos a resolver, no te preocupes. Eh, era como, ¿verdad? Era como un sargento. Y poco a poco, poco a poco, se fue ablandando, que ya no era, mira, venía casi, ¿sí? era, Melita. ¿Puedes venir un momentito? Y yo, ok, sí, ya voy para allá. Porque antes era así como, ya venga ya en este instante, era la coordinadora de un departamento. Y este, terminé la relación laboral, ya estoy otra vez ahí, pero eh, en X momento, y ¿quién salió a decirme? Mujer, ¿cómo que te vas a ir? Vas a hacer tanta falta. Y cuando regresé, un gran abrazo también. Y yo dije, wow, es que uno puede transformar. Definitivamente eso las relaciones, ¿verdad? Y no aceptarte por eso y mandar siempre buenos deseos. Entonces, así como ese ejemplo hay muchos, ¿verdad? Que, que uno podría mencionar. Si uno tiene esa, esa actitud, empaquetar. Otro tip, que es ese que les decía. Vean a esa muchacha tratando de empacar todo lo que compró. Empacar y dejar atrás acciones o las palabras las interacciones, los pensamientos ex. Recordemos que extra ser lo innecesario, ¿verdad? Entonces, dejar atrás, empacar y decir hasta aquí, ya se terminó. Hay que tener, que tener coraje, valentía y determinación también para esas cosas, ¿verdad? Porque a veces uno sí, le cuesta mucho, ¿verdad? Eh, recordando solo los momentos significativos como ese observador desapegado y como un testigo imparcial, ¿verdad? Entonces, tenemos el desapegarse, el soltar las ataduras, el empaquetar. ¿Sí? Son algunos de los tips.